Días, buenas noches. El día de hoy quisiera uh, que nos ocupemos de una de las interpretaciones de la mecánica cuántica muy interesante, sin embargo, muy difícil, pero al mismo tiempo bastante extendida en el imaginario cultural de todos nosotros. Como sabemos, uh, la mecánica cuántica eh, eh, es un muy refinado aparato matemático que se ocupa de explicar fenómenos y comportamientos cuánticos. el día de hoy quiero ocuparme de la interpretación de los múltiples mundos, así se denomina la interpretación de los múltiples mundos que en el año de 1957 produce un científico muy importante que se llama eh, Hugh Everett fue un muy importante alumno uh, de doctorado de, tal vez, uh, la figura mm, eh, oscura eh, más importante de toda la uh, historia de la física cuántica, que se llamaba John Archibald Wheeler, fue el profesor de varios premios Nobel, como Richard Feynman, de varios uh, uh, autores verdaderamente destacados, como Zurek, por ejemplo, o como Hugh Everett. En 1957, Hugh Everett se gradúa con una tesis doctoral de 139 páginas, C casi que es un artículo largo. Si esto se encuentra en internet, eh, se puede bajar fácilmente, no, no tiene muchas ecuaciones, se puede leer uh, saltándonos las ecuaciones, etc., en la que formula una idea sugestiva y es que la función de onda no colapsa, es decir, ¿El gato de Schrödinger está vivo o está muerto? Bueno, no, no, no tenemos por qué decir si está vivo o está muerto, porque tenemos una bifurcación de historias. Y esas historias que se abren es que en una historia el gato está muerto y en la otra, en la otra historia el gato está vivo. En una historia tú y yo somos hombres o mujeres, tú y yo hemos tomado una decisión, entonces nos quedamos en casa o salimos, logra mostrar que hay una bifurcación de historias y que nosotros no, no hay nada que obligue que tomemos esta, es el, el camino A o el camino B, por ejemplo. Eh, y eso efectivamente, empíricamente se puede estudiar y es si tú y yo voy a improvisar un ejemplo, eh, nos quedamos en casa o en la oficina donde estemos o bien decidimos salir. Ese es un hecho real. O bien, efectivamente, tomamos la decisión de salir, <risa> y salimos a ver qué sucede, y entonces eh, eh, la, la, lo, podríamos considerar qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en casa o en la oficina, o al revés. Entonces es fantástico, porque um, es, es una exploración de los mundos posibles, mundos posibles en los que no solamente hay superposición, ...que es una idea, una idea muy importante en la física cuántica... ...sino que no hay un colapso de onda... ...y las historias se desarrollan y se siguen desarrollando... ...y esa es la historia del universo... ...y esa es la historia de tu vida y la mía... ...esa es la historia de los procesos sociales... ...de los procesos políticos o económicos... ...y así sucesivamente. Estábamos en el año 1957... ...en 1952... ...la Unión Soviética, en ese eh, entonces existía... Anuncian del mundo que tiene ya la bomba eh, de hidrógenos, la bomba H. Ya antes había anunciado y hecho, uh, ¿cómo se llama también? Explosiones de bomba atómica. El paradigma en el mundo es la física atómica o mucho mejor la física nuclear. Vivimos la Guerra Fría en, en, en toda, en toda la, la línea de la palabra. Y el paradigma es la física nuclear. ¿Y qué sucede? Que nadie le hace atención a la tesis de Wheeler él publica, como se tienen que hacer todos los estudiantes de un doctorado en la revista moderna de física de Estados Unidos, Modern Review of Physics un artículo en la síntesis mientras se publicaba su uh, tesis y en el mismo número de la revista, de julio de 1957 en, en una página, Wheeler con todo el prestigio que tenía ¿cierto? Eh, eh, escribe un artículo recomendando llamando la atención de la comunidad académica y científica sobre la tesis verdaderamente novedosa de, de uh, uh, Everett. Esto va a dar lugar a lo que genéricamente se llaman los everettianos. Y es, y es apasionante, a pesar de la revista, a pesar del nombre de Wheeler, a pesar de la novedad de Everett, Nadie le pone atención porque el mundo estaba centrado en los buenos y los malos, cualquiera que sea, y el mundo estaba centrado en la bomba atómica, la bomba de hidrógeno. ¿Cómo logra la Unión Soviética el acceso a la bomba atómica? ¿Cómo logra la Unión Soviética el desarrollo de la bomba de hidrógenos? Muy elemental. Tenían infiltrados... Uh, científicos en el proyecto Manhattan, que era un proyecto de seguridad altamente especializado tenían infiltrados científicos y técnicos ingenieros, no militares científicos y estaban pasando la información y en tiempo real sin internet, sin celular etcétera, en tiempo real uh, la Unión Soviética logró tener la información de la bomba atómica y de la bomba hidrógeno. Estos son curiosidades de la historia, cierro el paréntesis. Entonces, eh, eh, nadie le pone atención a la interpretación de los múltiples mundos. Y solo 20 años después, en 1977, en la misma universidad, un científico muy importante que se llamaba De Witt, ¿cierto? llama la atención sobre el artículo, sobre eh, eh, la tesis, y logra publicar una tesis que nunca se publicó, logra publicar la tesis, y es lo que tenemos en Internet todos. Es maravilloso. Um, y entonces aparece un despertar que logra, en primer momento, impactar a las artes, la literatura, el cine, pero no todavía a la ciencia. Toca esperar a los heberetianos. Y algunos de estos Everettianos muy importantes eh, eh, se van a llamar la Escuela de Oxford. Son David Deutsch, por ejemplo, otro que también se llama David Wallace, Zurek, eh, eh, ¿cierto? Eh, que van a tomar en cuenta la propuesta de Everett fantástica. Y es esta propuesta de Everett la que da lugar a un concepto científico muy importante que hoy todos tenemos allá eh, eh, con, con respecto al universo es la idea de multiversos. Es decir, no existe el universo, sino que existen distintos universos. Múltiples universos, ¿cierto? Y esa idea de que hay universos paralelos. Unos más grandes o más pequeños. El tema muy importante sobre agujeros negros y el extremo de un agujero negro que se llama un agujero blanco. Y entonces el agujero blanco sería un Big Bang, el origen, etcétera. Todo eso son desarrollos de la tesis de Hugh Everett. Everett no consigue ningún trabajo como profesor de física en su momento. Nadie entiende su tesis. Va a entrar como científico en el complejo industrial militar eh, de Estados Unidos, es decir, trabajando para los militares. Eh, eh, se alcoholiza <ríe> eh, es, es interesante porque son las historias emocionales, intelectuales, personales, etc. y va a morir muy joven a la edad de 52 años eh, pensando que a pesar de yo haberme graduado con mi profesor Wheeler cierto uh, uh, y, y, y, y haber hecho una contribución a la ciencia nadie me puso atención pasa muchos años y hoy es una de las más apasionantes y más ilustrativas teorías. Las, los, las teorías científicas, ¿cierto? la tesis de Efe se llama Teoría de los Múltiples Mundos, tienen en ocasiones avatares sociales, avatares personales muy interesantes. Interpretación de los Múltiples Mundos Física cuántica. A ustedes por su atención, muchas gracias buenos días, buenas noches.